Desde el punto de vista de la física, un vector es un segmento orientado. Sirve para representar una magnitud vectorial, por ejemplo, la fuerza aplicada sobre un punto. Computacionalmente, un vector representa una lista de números. Se puede escribir, por ejemplo, mediante una matriz fila. En este vídeo vamos a profundizar la conexión entre ambas formas de ver los vectores. Recordemos que de un vector nos va a interesar su dirección, esto es la recta sobre la que se apoya, que toda dirección define dos sentidos distintos y que el módulo del vector es la longitud del mismo. Para entender la relación que existe entre las dos formas de interpretar un vector, es crucial entender las dos operaciones básicas entre vectores suma y producto por escalares. Vamos con la suma. Para sumar un vector u con otro vector v, Basta con hacer coincidir el extremo final de U con el inicial de V. Entonces, el vector suma U más V tiene su origen en el de U y extremo en el extremo de V. El resultado es la diagonal de un paralelogramo de lados U y V. Observa que si una mosca realizase un movimiento según el vector U y luego se desplazase según V, el resultado sería el de un movimiento según el vector U más V. Vamos ahora con el producto por escalares. Si multiplicamos un vector por un número real lambda, el resultado es otro vector de la misma dirección, mismo sentido si lambda es positivo, sentido contrario si es negativo, y cuyo módulo queda multiplicado por el escalar lambda. Observa que el nombre escalar hace referencia a que lo que estamos haciendo con el vector es un cambio de escala, esto es, lo estamos estirando o encogiendo según el valor del escalar. Si mezclamos las dos operaciones, suma y producto por escalares, Estamos realizando una combinación lineal de los vectores. Vamos a interpretar geométricamente la combinación lineal de dos vectores mediante el siguiente ejemplo. Primero, tenemos que calcular 3u y 2.5v. Finalmente, calcularemos la suma como la diagonal del paralelogramo resultante. La clave es que el vector obtenido pertenece al plano que determinan u y v. Surge ahora una pregunta natural. ¿Cualquier vector de este plano podrá escribirse como combinación lineal de u y v? Dado un vector w, el problema geométricamente es encontrar el paralelogramo cuyos lados se apoyen en u y v y cuya diagonal coincida con w. Primero trazamos los ejes sobre las direcciones de u y v. Después, dibujamos paralelas a estos ejes por el extremo final de W. Por último, determinamos los escalares lambda y nu, que hacen coincidir lambda por u y nu por v, con los lados del paranogramo. Concluimos que W puede escribirse como combinación lineal de u y v. Pero es que este problema lo sabemos resolver de otra forma, mediante un sistema de ecuaciones. Los datos son los tres vectores u, v y w, y las incógnitas son lambda y nu. Al igualar la combinación lineal de U y V con el vector W, obtenemos un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. Y para resolverlo podemos utilizar el teorema de ruche frobenius Los coeficientes de U y V forman por columnas la matriz de coeficientes del sistema. Y al añadir el vector W, obtendremos la matriz ampliada. El sistema podrá resolverse si ambos rangos valen 2. En ese caso, el vector W pertenecerá al plano determinado por U y V. Sin embargo, si el rango de la matriz que forman los vectores u, v y w vale 3, como el rango de la matriz de coeficientes es 2, el sistema será incompatible y el vector w no pertenecerá al plano generado por u y v. Llegados a este punto, estamos preparados para considerar combinaciones lineales de tres vectores y trabajar plenamente en el espacio tridimensional. Para calcular la combinación lineal de u, v y w, primero multiplicamos por los escalares y luego sumamos. La combinación lineal obtenida será la diagonal del paralelepípedo que se apoya sobre los vectores lambda por u, mu por v y gamma por w. Deducimos que todo vector del espacio podrá escribirse como combinación lineal de estos tres vectores, V y W. ¿Pero esto va a ocurrir siempre? Pues no, depende de la disposición de los vectores elegidos. En primer lugar, si w ya se puede escribir como combinación lineal de u y v, entonces entre los tres vectores solo generarán un plano. Los vectores se llaman linealmente dependientes. Para que todo funcione correctamente necesitamos que u, v y w sean linealmente independientes, esto es, que ninguno pueda escribirse como combinación lineal del resto. De esa forma nos aseguramos que los tres vectores generarán todo el espacio. Estos conjuntos de vectores que generan el espacio y que son linealmente independientes se dicen que forman una base. Y son justo las bases, la conexión entre el vector como segmento orientado y el vector como lista de números. Veamos cómo. Si asociamos a los vectores u, v y w respectivamente las coordenadas 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0 1, cualquier otro vector x tendrá asociadas unas coordenadas que serán únicas pues quedan determinadas por la proyección del vector sobre los ejes. De hecho, estas coordenadas pueden calcularse dividiendo las longitudes de los lados del paralelepípedo entre los módulos de V y W. En resumen, para comprobar si tres vectores son base, basta con que la matriz formada por sus coordenadas tenga como rango 3. Una vez fijada una base, cualquier otro vector tiene unas coordenadas únicas con las que escribirse como combinación lineal respecto de los elementos de esa base. Por supuesto, si cambiáramos de base, estas coordenadas cambiarían, pero bueno, eso ya es otra historia que bien merecería otro vídeo.